Por temas de COVID y temas de seguridad, salimos por cajones cada 3 minutos, ayer cada cinco nosotros salimos bien el quinto, entonces hay mucha gente que ir atrapando y hoy hemos salido en un pelotón que hemos estado rotando 10 kilómetros a 30 km por hora, muy loco tú, ahora ya empieza la rambla y la subidita, momento de que cada uno coja su ritmo y evitar caídas en grupo como ayer. por donde va, y hostia, la verdad es que eh, ya está afianzada y ya está con los suyo. Me alegro mucho y muchas felicidades, ¿sale?, por el cumple y por cómo lo estás haciendo. Bueno, chicos, aquí... ¡Vamos! Aquí empieza la joya de la corona, ¿sale? ¿Son qué? ¿12 kilometrillos De subida, ¿eh? Venga, pues aquí a marcar bien el ritmillo, a no matarse y a tomar nota de sal. Grande, grande. Venga, venga. Aquí va a estar media carrera. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! venga venga jefe! vamos, vamos, vamos! Venga. vamos, vamos, vamos, vamos. Todos locos, mira otro por aquí. ¿Qué pasa, jefe? ¿Bien o qué? Bien, sí, sentí aquí eh, por tus vídeos. Hostia, pues no en sé si cita. no sé si decir gracias o lo siento. los riñones. Lo pezco, lo pezco, ahí, cayó, ¡Vamos oh, ¡Vamos ¡Ánimo! Última parte de la subida, últimos cinco kilómetros es y no sé si veis para ahí, para la derecha, si por dónde si va subiendo y guay, luego gira a la izquierda si, y para arriba. Rí, venga. Está Esto ha sido muy duro, ¿eh? Pero... Oh, estás sí. llevando Estamos de locos, ¿eh? Estamos todos cogiendo aire para lo que viene. Muy bien, sale de puta madre, ¿eh? Ahí, ahí con la edad de Cristo. No, ahí vamos allá. Venga, venga. 33 añitos tú. Hombre, Maucho Mauri. ¿cómo estés? Hostia. Pst, eh, Ganador de la Vuelta a España. Ganador Titan Desert. Tú, ¿cómo va eso? Bien. Hoy modo sufrimiento off. ¿Sí? Sí. Pero muy bien. La verdad es que es una nueva experiencia que en Almería. Sí. Que nos toca vivir y la verdad es que. Me está gustando. Ahora, disfrutaba para ver los paisajes desde aquí, este puerto, Sí. que son bueno especiales. Tú, Malcho, voy tirando que si no esta dieta me va. revienta. Venga, va. Y luego diré que es culpa tuya. Va, ¡Venga, Malcho! Vale. ¡Fins sara, eh! Una bestia para El y aparte de las mejores personas que hay aquí en la Titanesa. Y es un loco sufrir porque cuanto más largo se nos haga a nosotros, más largo se nos hará a los demás. de vistacas por ahí, por ahí unos molinicos y aquí vas a ver, marcando el ritmo, nos hemos puesto en una buena grupeta y venga, paso, paso, paso, paso, paso y vamos de puta madre. Está hecha una super fama. Que se note que hemos venido. Todos estos les he pagado un Sintonic, ¿sabes? ¡Vamos, allá. Vamos jefes! Problema que no pasará nadie. Bueno, ahora aquí se complica un poco la senda. Ya veis que se estrecha y que además hay un poco de acantilado a la derecha. Y ahora, muy importante que sale, pueda pillar confianza, rodar tranquila y no sienta que nadie por detrás. ¿Seguro? Sí, claro, para que me guíes. Vale, vale. Si tú en cualquier momento me dices punto menos, sin problema, ¿vale? Aquí, cuidado. Vale. Venga, por el centro. Por el centro. Vale. Ojo, matojo Bien, vale, aquí se inclina hacia la izquierda y hay piedras, ¿eh? Por en medio se puede pasar bien. Aquí, ojo, pedrolo. Y al final, otro pedrolo, ¿vale? Ojo, piedra aquí. Vale, se hace bien, ¿eh? Vale, ojo aquí, cámara. Vale. Venga, muy bien. Aquí, ojo, hay piedra. Por la izquierda se hace, ¿vale? Vale, izquierda otra vez. Y ahora aquí, ojo, cuatro o cinco piedras por en medio. Y aquí, otra vez en medio, ¿vale? Venga, derecha. Vamos, izquierda. Aquí, dos piedrecitas y ojo aquí, eh vale, vale. Aquí se puede, pero tienes que vigilarla bien Vale, subidita, bajadita Aquí, bien, y ojo que aquí se gira Bastante a la derecha, eh ¿Vale? Y al suelo Vale, muy bien Y aquí, mejor Por la izquierda, tú, ¿vale? Muy bien, eh, sale Aquí tranqui Que es con el pie Aquí está complicada, no te preocupes Vale, vale, vale Vale la pena desmontado, eh Sí, sí y, y si entras con mucha velocidad Igual sales volando Uy, aquí hay Uff, qué locura ¡Vamos, que ya estamos ahí! ¡Sale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Grande! ¡Grande, sale! ¡Grande! ¡Grande! ¡Oh, tú! El día de tu cumple y victoria de etapa, ¿eh? Yo me voy a poner a llorar de poder regalarte esto después de lo que te pasado pasar en los Alpes. ¡Hostia, espera! Que nos, que nos pondremos la mascarilla. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay. Fue ¿Eh? pues duro pero corto, eh Por el cumple y por la etapa oh, Que y... se me bañan las gafas Mira, no se me caen las lágrimas Porque cuando íbamos viniendo ya, ya me iba autoemocionando Ay, a mí no me hagas llorar que estés sensible. ¿no? Nada, nada, dame otro abrazo y joder, de verdad que Hostia, me alegro que pueda ser hoy te lo has ganado lo has hecho de puta madre ¿no? buena ¿Vale? entrada a los 33 como toma ya Hostia, cómo peleaste qué Buah, bien qué duro, ¿eh? bajando una paqueta pero bueno no no momentos que decía bájate tú no no si sí, aquí puedo bajar así que sí sí guay tú, muy guay muchas gracias a ti y a seguir ¡Ah! vamos para allá venga todos a dejarle felicidades aquí en comentarios felicidades <ríe> ¿Qué, qué pasa jefe es eh, con perdona llama sí, venga un si falta